Hola, soy Eder Álvarez, tengo 33 años y soy concejal de de Izquierda Unida en la coalición Irabas y Baracaldo. Bueno, quizá el mayor reto al que nos hemos enfrentado en el Ayuntamiento de Baracaldo de una perspectiva más general ha sido, primero, el de intentar arrojar eh, luz sobre lo que pasa en el Ayuntamiento de Baracaldo, porque es, siempre hemos tenido la sensación de que se hacía, de una, se hacía y deshacía de una manera bastante opaca, pero es que cuando hemos estado dentro hemos comprobado que, que era así y eso que se supone que el PNV cuando llegó iba a abrir eh, puertas y ventanas y nos encontramos con que precisamente lo que iba a hacer era cerrarlas bien para que no se aireasen los posibles chanchullos que hubiese eh, anteriormente. ¿no? Fuimos por ejemplo los primeros en, en publicar el tema del tanque de tormentas de, de Baracaldo un, una obra que va a durar cinco años y que han intentado que la ciudadanía no se enterase, nosotros la publicamos ya en enero de 2016 y hemos intentado a través de nuestra, nuestro representante en el consorcio de aguas eh, hacerlo por lo menos que la gente se entere que van, a entrar, que van a empezar esas obras y para ello por ejemplo hicimos una reunión entre las asociaciones vecinales y el personal técnico del consorcio de aguas. Otro de los asuntos que también eh, nosotros dimos la primera voz de alarma fue la de la variante sur ferroviaria que era un un megaproyecto que estaba dormido digamos en los planes territoriales parciales pero que efectivamente se parece que se está moviendo y, y, y que se va a llevar a cabo y han hecho catas en el barrio Gorostiza y esto supone directamente una agresión flagrante a, a nuestro último pulmón verde bueno, y finalmente posiblemente el mayor de los retos ha sido intentar democratizar este ayuntamiento porque con cuatro concejalas de de 27 hemos tratado de ser el, el digamos la correa transmisora entre los agentes sociales y del municipio y el ayuntamiento. Eh, hay que decir que el PNV tal, se le hinchaba la boca cuando hablaba de participación ciudadana y lo único que ha hecho respecto a la participación ciudadana es crear mesas que después no ha convocado. Digamos que... Mi papel en este tiempo ha sido, por ejemplo, en Hacienda, eh, yo creo que dentro del Grupo Municipal hemos hecho un gran trabajo presentando un sinfín de enmiendas todos los años. Es cierto que con el pacto que tienen PNV y PSE ha sido muy difícil meter eh, o, que, o que al menos pasen cualquiera de ellas, pero si tenemos que nombrar alguna, quizás la del primer año que fue que conseguimos que hubiese una tarjeta social para el cabús, tarjeta social que fue aprobada con los eh, votos favorables de Euskal Herria Bildu y Partido Socialista, pero el PNV, eh, a pesar de estar aprobada, ni siquiera la ha puesto en funcionamiento. Cosa curiosa, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Bilbao sigue sí que existe una tarjeta social desde hace tiempo y, además, también está instaurada con la Baric. En el área de educación, cultura, juventud y drogadependencias quizás si tenemos que, que remarcar uno de los logros eh, puede ser el de, el de las ayudas al alquiler juvenil, las ayudas a la emancipación. Estas ayudas vienen por una moción que impulsamos desde Irabasi, impulsamos en noviembre de 2016 y en diciembre de ese mismo año salió aprobada en el Pleno con todos los votos favorables salvo los del Partido Socialista que decidió abstenerse. Sí que creemos que, claro, lógicamente lo, lo mejor sería tener un parque público de vivienda pero teniendo en cuenta los 32 años anteriores en los que ha estado el Partido Socialista gobernando este municipio y que las únicas viviendas sociales que hay son las 12 que hay en en Luchana creíamos que era una herramienta adecuada para ello. Bueno, y el año que nos queda de cara hasta las próximas elecciones, sin dejar de hacer el trabajo serio que estamos haciendo, dando alternativas y demostrando que se puede gobernar de otra manera, se puede tener un baracaldo más social y que no mire a los, a los intereses de .de los de siempre, del Partido Socialista y del PNV, que depende de quién ha llegado a las elecciones, apoyan unos a otros. Creo que debemos hacer un esfuerzo especial por seguir aunando fuerzas e intentar articular una, una candidatura que sea, que pueda disputarles, disputarles la, la alcaldía. Porque eh, queramos que no, en, en la política municipal quien nos ostenta la alcaldía es prácticamente quien, quien nos ostenta el poder. Por lo tanto, creemos, va a ser muy complicado, porque sabemos que PNV y PS se van a, se van a apoyar, pase lo que pase, con la posible muleta del PP pero tenemos que hacer un esfuerzo por aunar fuerzas, eh, seguir siendo ese, ese eje transmisor con los agentes sociales y poder construir una alternativa social para Baragaldo de cara a 2019.